Bien, eh, veamos en este caso cómo funciona el elemento del lápiz, que es el elemento que nos permite dibujar. Este elemento del lápiz es una herencia, es una herencia del de Logo, como ya os dije al principio, Scratch es, un, es el, el nieto de, de, de Logo y Logo era un, el, uno de los primeros programas educativos que... Consistía en una tortuguita que iba dejando un rastro y escribiendo líneas de código podíamos conseguir que el rastro que dejaba la tortuguita tuviera una forma u otra. Bueno, pues este logo lo encontramos aquí en Scratch en el apartado del lápiz. Cada uno de los personajes de Scratch que, que tenemos eh, tiene un lápiz escondido. Entonces este lápiz lo podemos bajar o subir. Al bajarlo, eh, cada vez que movamos el personaje, pues dejará un rastro, hará un dibujo con ese lápiz y al subirlo, pues ese lápiz deja de pintar. Entonces como podéis ver en, en la pantalla pues eh, tenéis el borrar para borrar la pantalla completa o el sellar para dejar el dibujo estático y volver a empezar a hacer otra cosa, el subir el lápiz y el bajarlo para hacer que pinte que no pinte y este lápiz le podemos controlar el color del lápiz, eh, el tamaño del lápiz y la intensidad del lápiz. Bien, vamos a hacer un dibujo simple, vamos a hacer que al presionar el espacio... Pues por ejemplo, eh, este gato nos dibuje eh, un cuadrado. Una de las aplicaciones eh, básicas que podemos hacer con esto a nivel educativo pues es trabajar el tema de las figuras geométricas. Por ejemplo, si borro la pantalla, cambio el color del lápiz a verde, bajo el lápiz y hago que el gato se mueva, por ejemplo, vamos a poner... 150 pasos eh, le decimos que después gire 90 grados vuelva a moverse 150 pasos vuelva a girar 90 grados y vuelva a moverse 150 pasos otra vez pues lo que tendremos es que nuestro gato está dibujando un cuadrado fijaos que lo ha hecho súper rápido eh, vamos a introducir si queréis un cambio para que se vea cómo lo va dibujando y vamos a cambiar el mover por un deslizar. El deslizar es exactamente lo mismo que el mover, vale pero me lo va a mover poco a poco. En este caso el deslizar eh, me hace que se vaya a un punto de X y Y concreto. Esto me servirá Igual que el otro me servía para trabajar eh, grados y, y distancias con fibras geométricas, el deslizar me servirá para trabajar las coordenadas cartesianas. Eh, entonces vamos a hacer una cosa que es cambiar el escenario. Y si no me equivoco tenemos un escenario, este de aquí, que me hace un dibujito con eh, las coordenadas X y Y. Y dónde están situadas, lo cual me sirve de forma genial para dibujar funciones o en este caso para ver cómo funciona eh, la situación de coordenadas geométricas. Entonces podemos por ejemplo decirle que suba el lápiz, es decir que no pinte, le decimos que vaya a parar a un punto concreto, pues por ejemplo que suba al punto eh, menos eh, 90 menos 90 y la i la ponemos a 90 con lo cual estará en la parte superior izquierda le decimos que baje el lápiz y que se deslice pues a otro punto de la pantalla por ejemplo en este caso pues le decimos que la x no la ponga a 180 perdón a 90 en el otro lado de la pantalla y la i siga estando a 90 y esto lo repetiremos duplicar para que hasta que vuelva al punto de origen ¿vale? en este caso le diremos ahora que vuelva a bajar a la y menos 90 y de la y menos 90 se mueva hacia la x menos 90 y de la x menos 90 suba a la I90 y por último que vuelva al punto donde empezamos, que sería. Ah, no, ya lo tenemos. Bien, perfecto. Borramos eso y esto nos debería dibujar también un cuadrado, en este caso más centrado en, en el eje. Viene para acá, lo va dibujando poco a poco porque hemos puesto un deslizar en vez de un mover y ahí lo tenemos. Bien. Volvamos, por ejemplo, dibujemos otra figura diferente. Vamos a hacer que vaya para el mismo sitio. Y en este caso, pues por ejemplo, vamos a hacer que se mueva eh, 150 pasos, pero que gire, por ejemplo, 120 grados. Y esto lo va a hacer tres veces. Pues si lo hace tres veces, lo que tendremos debería ser un triángulo. A ver. Espacio. Paro, vuelvo a encender, reto espacio y nos dibuja ese triángulo. Bien. Por último, vamos a hacer un dibujo un poco más complejo y vamos a utilizar una de las funcionalidades nuevas de Scratch eh, Scratch 2.0. ¿vale? Cambiaremos el fondo, volveremos a hacer un fondo blanco, trabajaremos sobre ese fondo blanco. Entonces vamos a hacer que al empezar el programa el gato se nos sitúe en la parte de abajo, a la izquierda, movimiento, le decimos que borre la pantalla, que suba el lápiz por si acaso lo tenía bajado y que vaya a parar a la parte izquierda, vamos a controlar, la parte izquierda sería menos "-240", y la I estaría abajo del todo, que sería menos 180. Menos 180. Probemos a ver. Así. Bien. Baja aquí debajo. Entonces, ahora le vamos a hacer que nos dibuje eh, una cosa que se llama una curva de Koch. Una curva de Koch es un dibujito interesante. Es, tiene esta forma de aquí. Eh, es muy, muy simple, eh, la gracia de esta curva es cuando lo, lo iteramos de forma recursiva, veréis, para dibujar esta curva de Koch lo único que tenemos que hacer es bajar el lápiz para que empiece a pintar, le diremos que se mueva, pues si de izquierda a derecha tenemos 480, pues le diremos que se mueva eh, 480 dividido entre 3 porque lo vamos a partir en, en 3 trozos. Entonces, para no tener que calcularlo, decimos 480 entre 3. Bien. Después le vamos a decir que gire 60 grados hacia la izquierda. Le diremos nuevamente que se mueva. 480 entre 3. Cargamos la división, que no la hemos dejado. 480 entre 3. Vale. Le volvemos a decir que gire. Pero en este caso va a tener que girar hacia la derecha. Y girará 120 grados. 120 grados. Eh, 120 grados. Que se vuelva a mover 480 entre 3. Y le decimos que vuelva a girar 60 grados y que vuelva a moverse bien veamos a ver si funciona o si nos hemos dejado algo por el camino un clic aquí espacio bien ya veis que tenemos la la curva de Koch, la parte de abajo no se acaba de ver, pero de aquí a aquí tenemos una línea. Bien, hasta aquí bien. Eh, vamos a modularizarlo, vamos a hacer una función que me dibuje esa curva de Koch. Vamos a irnos al apartado de más bloques y creamos un bloque. En este bloque le vamos a llamar Koch y le vamos a añadir un parámetro numérico. Bien, a este parámetro numérico le vamos a llamar eh, tamaño por ejemplo y le vamos a dar al, al ok y ahí lo tenemos, entonces esta curva de coins ¿qué va a hacer? pues lo que va a hacer es moverse eh, y no se va a mover 480 sino que se va a mover en función del, del tamaño aquí, el tamaño dividido entre 3, después girar Tamaño dividido entre 3, después girar. Tamaño dividido entre 3 y después girar. Y después tamaño dividido entre 3. Bien. Vamos a ver si, si funciona. Se moverá, girará y volverá a moverse. Bien, vamos a probar. Y entonces aquí llamaremos a la función pasándole ese tamaño que es 480. En un principio el programa debería responder de la misma manera que respondía antes. ¿Eh? Nos hemos dejado este paso. Aquí, bien. Volvemos a probar. Bien. Hace exactamente lo mismo, pero lo hemos modularizado. Perfecto. Ahora, veamos qué pasa si añadimos un parámetro más. Vamos a añadir un parámetro. ¿Eh? No, botón derecho, le damos un parámetro. Ese parámetro que vamos a añadir es el número de iteraciones. Iteración, iteración. Bien, ok. Estas iteraciones me van a permitir iterar la curva tantas veces como a mí me interese. Con lo cual vamos a hacer una distinción de si la iteración que estamos ejecutando ahora mismo es la última o es la, la primera. Si la iteración que estamos ejecutando ahora mismo es la última iteración, es decir, la iteración es igual a 1, ¿vale? pues eh, moveremos a tamaño 3. Y ya está. Pero si por el contrario la iteración eh, que estamos ejecutando eh, no es la última iteración sino que hay más pendientes, lo que vamos a hacer es llamar de forma recursiva a la misma función de Koch. Y en esta llamada recursiva lo que vamos a hacer es que el tamaño que le vamos a pasar va a ser ese tamaño dividido por 3 para que ejecute de forma recursiva la función pero con un tamaño más pequeño y la iteración le vamos a restar 1 porque iterará la función con un paso menos. Le decimos que le reste 1 y ya vamos de forma iterativa. Entonces Fijaos que el programa va a ser muy parecido al que teníamos antes pero con estos condicionales que me va a diferenciar entre si la iteración, si la función está siendo la última iteración o está siendo la primera, bien, copiamos, pegamos, duplicamos, bien, este segundo giro, si no me equivoco, era hacia la derecha y era de 120 grados, perfecto, este tamaño. Giramos otra vez 120 grados y vuelvo a duplicar esto de aquí. Bien, vamos a limpiar un poco el código. Esto iría fuera, borrar, esto de aquí también me va fuera, borrar, esto de aquí también va fuera y esto de aquí también va fuera. Vamos a ver, entonces ahora en un principio si ejecuto el programa con una sola iteración me tiene que dar exactamente lo mismo que tenemos ahora. Vamos a probar, paro, preso espacio. Exactamente lo mismo, vamos a hacerlo con dos iteraciones, veamos a ver qué pasa, paro, aprieto espacio y como podéis ver la curva ha salido un poco diferente y estamos poco a poco fractalizando la curva de crush, apreto clic fuera vale, y podemos ir incrementando el número de iteraciones hasta el punto donde nos interese, bien, va quedando bonito. Probamos y poco a poco Scratch nos dibuja un fractal.